Como hemos descrito con anterioridad, somos seres sociales que necesitamos a los otros para poder vivir. Pero hemos de aprender a mejorar nuestra convivencia. Y el obstáculo mayor que dificulta esta convivencia es la aparición de la violencia y de los conflictos. En la clase de hoy nos ocupamos de analizar la discrepancia y la resolución de conflictos. Tenemos el mapa conceptual aquí. Vivimos en una sociedad que es diversa, donde no todas las personas tienen los mismos valores, creencias, intereses o objetivos. Hemos visto que vivir es convivir y en esa convivencia es normal que choquen a veces esos intereses y surjan conflictos. La definición de conflicto la tenemos en el texto de la página 181. Según ese texto, conflicto es una situación en la cual... ...dos o más personas entran en desacuerdo porque sus intereses, necesidades o valores son incompatibles. Pues bien, los conflictos forman parte con natural de la propia vida humana, de la convivencia. No son en sí mismos buenos o malos. Lo fundamental es saber cómo resolverlos. Y tenemos dos formas. Una manera positiva sería resolver esos conflictos de forma razonada y constructiva... ...y una manera negativa que sería resolverlos de manera violenta y destructiva. ¿Qué tipo de conflictos pueden haber? Según la clasificación que nos ofrece Juan Carlos Torrego... ...podemos distinguir entre tres tipos de conflictos. Los de relación o comunicación, los de intereses y de necesidades... ...o los conflictos de valores y creencias. Vamos a ocuparnos de los primeros, de los conflictos de relación o de comunicación. ¿Cuáles son las causas más habituales? Normalmente... Pues, eh, puede ser una relación personal que se ha ido deteriorando en el tiempo. En segundo lugar, podría ser también una falta de conocimiento de la otra persona o que la juzguemos desde los prejuicios. También, y esto estaríamos hablando de un conflicto de comunicación, porque malinterpretamos o malinterpretan aquello que nosotros decimos o aquello que nosotros escuchamos. ¿Cuáles serían las herramientas para poder resolver este tipo de conflictos? primero y fundamental sería mejorar el conocimiento de las partes que están en conflicto. Sobre todo no juzgarnos desde el prejuicio, intentar mejorar nuestra relación personal y mediante ese mejor conocimiento de las partes la relación será más sincera y será más fácil. Eliminar todos los prejuicios existentes, trabajar la empatía, sabernos poner en el lugar del otro y sobre todo practicar el diálogo para aclarar bien ...aquello que estamos diciendo, o interrogar al otro sobre cuál es el sentido real de aquello que nos quiere decir o qué pretende. Vamos por el segundo tipo de conflictos, los conflictos de intereses y de necesidades. ¿Cuáles son las causas? Pues en este caso, lo que encontramos es que las dos partes quieren lo mismo y no se puede compartir... ...o si se puede compartir, no lo quieren compartir. En otras ocasiones, lo que sucede es que lo que quieren las diferentes partes es incompatible entre sí, de modo que, si se opta por una de las dos opciones, el otro se siente perjudicado. ¿Cuáles son las mejores herramientas para resolver este tipo de conflictos? Lo primero que hemos de hacer es razonar con las partes y evaluar las necesidades objetivas de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para determinar de manera lo más objetiva posible quién tiene más derecho según las circunstancias en cada momento. Otra herramienta que es también interesante es intentar buscar una alternativa que supere las eh, opciones iniciales, de forma que ninguno de las dos, que ninguna de las partes, se sienta perjudicado. Es decir, que en cierta manera y de algún modo, uno y otro se sientan ganadores, lo que se denomina una solución win-win. Y pasamos al tercer tipo de conflictos, los conflictos de valores y de creencias. En este caso, las Causas son razones de tipo ideológico, que tienen su fundamento en el aprendizaje cultural y social, es decir, en función de cómo hemos sido socializados, nuestras creencias y valores son unos u otros y pueden entrar en conflicto con los de los demás. Para resolver este tipo de conflictos hay que trabajar sobre todo la tolerancia, la empatía, la aceptación de vivir en una sociedad diversa y, sobre todo, una buena herramienta también es ...que cuando hay conflicto de valores busquemos un orden superior de, va de valores... ...que sea compartido por las dos partes y que sirva de referencia para resolver el conflicto. Para acabar, destacar, como hemos dicho, que puesto que los conflictos... ...son algo consustancial a la convivencia humana, lo fundamental es saber resolverlos bien... ...tal como dijimos al principio, de una manera razonada y constructiva. Si lo hacemos de una manera violenta y destructiva... Las consecuencias son nefastas para la convivencia. Tendríamos ahí la posibilidad de que aparecieran insultos, agresiones, peleas, difusión de rumores... Todo eso deteriora gravemente la convivencia. Aquí tenemos un mapa conceptual. y tenemos la actividad 3.7, de la que os pondré a continuación lo que sería el cuadro comparativo. Recordar que en relación a estos tres tipos de conflictos habéis de especificar claramente, tal como hemos hecho en el vídeo, cuáles son las causas, las herramientas que nos permiten resolver cada uno de esos tipos de conflictos y la parte práctica. Buscar un ejemplo de cada uno de esos tres tipos de conflictos, indicando claramente cuál es su causa y cuál sería la forma de resolverlo. Que los ejemplos sean reales, no pura fantasía.